¿Le das aquí? ¿Aquí a la mesa, a la mesa, a Me quieres matar, ¿eh? <risa> sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. de México no hay ningún extranjero aquí ahorita solo somos nosotros y nos notamos mucho bueno yo sí conozco de aquí yo soy de aquí pues vamos a seguir entrevistando gente Oh, sí. la en español. Bienvenidos. Más chica tu cabeza un Sí, sí. sí uh... No cabeza, calabaza. Sí. sí. <risa> calabaza. calabaza. Bueno chicos, este, muy, mucho gusto. Me llamo Led y yo voy a ser su guía y eh, seguridad todo lo que el apoyo necesite, ¿sale? Para empezar esto les vamos a dar unas pequeñas eh, instrucciones que son las señales de cómo nos vamos a mover dentro de la ciudad. ¿Sale y vale? Entonces, cada vez que esto, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, alto total, precaución o bajar velocidad, ¿Baja. y cuidado con el piso, ¿sale? Hoyos, baches, eh, Ahora, este, yo voy a ser el guía. Yo voy a ir hasta adelante. ¿Tú atrás? Por favor, nadie adelante de mí. ¿Sale, y vale? Moa va a ser la retaguardia. Ella es la de hasta atrás. Nadie atrás de Moa. ¿Sale? Si necesitan algo, si la llanta se poncha, si se afloja una tuerquita, lo que sea, traemos herramienta, traemos todo lo necesario. Ajá, Nos pueden decir, lo resolvemos y continuamos. ¿Sale, y vale? Este preguntas, sugerencias, comentarios, chismes declaraciones, aclaraciones o todo lo que quieran agregar, nos lo pueden eh, decir, nosotros lo, lo vamos a ir guiando, los vamos a ir informando y al final de cuentas este, si quieren tomar una foto vamos a ir haciendo paradas vamos a ir haciendo eh, stop pero cada vez que ustedes vean algo que quieran ya me dicen, oye Dani, este, podemos tomar una foto o qué es esto, tal vez algún edificio interesante o algo que quieran ver sale y vale, de ahí en fuera eh, traemos radios ahorita les damos agua, traemos botiquín de primeros auxilios y pues no sé dudas, chismes, sugerencias aclaraciones, declaraciones si, sí, ahorita se las entrego no, vale, vale, vale, vale. Uh -huh. Más o menos, quiero que me digan o que le calculen cuántos años creen que tenga este parque siendo el primer parque de toda América. 1,600 más o menos, 1,500, 1,500, Saúl, 1,900, 1900 1,700, 1,700 hablando de que esto es la Alameda Central la Alameda Central aunque no como tal fue uno de los parques o el primer parque, el primer centro en donde la gente podía venir ajá, a jugar, a estar con la familia a recrear ¿sale, vale? estamos hablando del año 1428 1428 por ahí de los años de un emperador llamado Nezahualcóyotl pues Nezahualcóyotl Tenía una, una idea del mundo muy interesante. ¿Cuál era esta? Sí, efectivamente, vamos a crear grandes templos, grandes construcciones, las pirámides, las famosas pirámides. Que bueno, vamos a ver que no son pirámides. Las únicas pirámides que existen en todo el mundo son las de Egipto. Lo de aquí se llaman basamentos o su nombre real es Teocali. ¿Sale, vale? Que es un Teocali, casa de Dios. Exacto, sí. Teo Cali Teo Cali Teo, Cali, exacto Teo, Teo es Kali. Dios, por así decirlo Teotl es Dios y Cali es casa ¿no? eh, Realmente lo que las pirámides o los Teocalis Trataban de asemejar aquí en México Era todo el relieve que tenemos alrededor O sea, las montañas Como el Iztaccíhuatl, como el Popocatépetl Realmente eso era lo que tratábamos nosotros O trataban nuestros abuelos de eh, demostrar o de escenificar aquí en la tierra, salió aquí en, este, en estos lugares. Bueno, pues llega este aguacoyo empieza a hacer muchas cosas, muchos avances, como eh, canales de riego, nuevas arquitecturas, pero él también entiende una cosa muy importante, la gente, las necesidades tuyas, tuyas de nosotros, cuáles eran, pues a veces... Ir con mi novia, ir con el novio, ir con los amigos o con la familia, ¿no? Y exactamente, empieza a darle cierto eh, mantenimiento especial solamente a esta parte, ya que la parte de allá podríamos decir que es nueva, ¿sale? Sal de aquí del Centro para Bellas Artes, eso es la Alameda original, estamos hablando de 1428 cuando se empieza a cuidar este, este, este espacio, ajá, y bueno, poco a poco empieza a crecer. Vamos a ver que la Alameda ya en 1800 crece hacia, hacia esa parte de allá, hacia Reforma, podríamos decirlo, la, la otra mitad. Y por ahí, de entre 1800, finales de 1800 y principios de 1900, el último dictador mexicano, Porfirio Díaz, tiene un sueño. Un sueño que es convertir aquí, la Ciudad de México, en la Francia americana, ¿sí? Por eso, ¿ustedes conocen Francia? ¿Han ido alguna vez a Francia o a Europa? Sí, sí, sí. El, el, sí. El, el Yo no, <risa> yo no, pero eh, hemos tenido algunos turistas que nos han dicho que incluso el centro se parece mucho a algunas partes de Europa. Y es por eso, porque Porfirio Díaz, de lo que es 1880 a 1910, sí. Cuando dice los uh, números, los años, cuando un poco más, es fácil. Ah, ok. 1800, De, eh, el último dictador. Pensar en los sí, números, sí. entonces, los despacio para que lo capten. Sí, sí. <risa> <It's>, <risa> es diferente a 1825, ¿no? No, es este está, 1800. Sí, sí es español, español es, está bien. Ok. Pero... Los años. Los años, porque... No por qué, pero no necesito, no, necesito traducir las palabras, no necesito traducir las palabras para entender. Pero necesito traducir los años para entender. Sí. Yo, yo tengo el mismo, lo mismo con el con años. Pero 1880 a 1910. 30 años en cuanto el, el, el último dictador tuvo aquí el poder. En esos 30 años es cuando se trae de Europa, porque de hecho, eh, a pesar de que la, la, la, la arquitectura es muy europea, eh, todo viene de Europa. El mármol de Bellas Artes viene de Francia, es mármol blanco y mármol negro, mármol blanco de Francia y mármol negro de aquí de México. Entonces, no nada más la arquitectura, sino también varios compuestos venían de Europa. Es por eso que también hay muchos detalles que son muy caros en el centro, porque muchos vienen de 1890, 1880 o hasta antes, 1600, 1700. Tenemos uno, una de las joyas más, más importantes de, de, del centro, son unos, este, unos azulejos, que vienen de Venecia son unos azulejos venecianos que se construyeron en 1600 la fábrica dejó de existir esos ya son irremplazables ¿no? es por eso que de repente hay cosillas así bueno, regresando a la Alameda rapidísimo, vamos a ver que ahora que caminen por la Alameda tienen muchas fuentes estas siete fuentes son eh, representantes de dioses eh, eh, griegos como Atenas, como este, Zeus, como Aquaman, no, es Poseidón, no, Poseidón, este, no, no, no. Y una cosa muy interesante es que todas las fuentes que están aquí adentro son francesas y son originales, todas las fuentes, tienen aproximadamente entre 100 y 115 años y siguen en funcionamiento. Sal y vale. Bueno, dudas, preguntas? No. ¿Vamos bien? Sal y vale. Seguimos. Vámonos. Listo, Larry. Tú primero. Venga Larry. Ya la agarró, ya la agarró. Sí, sí, sí, todos, las pasa. fechas, las fechas es curioso. ¿Has tomado tours en bici o solo andado? Solo para nosotros son como 250, 270 kilómetros. originalmente no iba a ser un monumento, originalmente iba a ser algo así, algo muy parecido al Capitolio. Ajá, imagínense, pero por ahí de 1880, 1890, ajá, todo esto, toda esta parte, todo lo que ven de otro color, iba a ser otro edificio, cuatro veces, cuatro veces más grande el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Imagínense el, el, el proyecto, la magnitud del proyecto que iba a haber aquí. Pero, ¿qué pasó? Que justamente cuando se estaba construyendo esto, en 1910, ¡boom! empieza la, la Revolución Mexicana, y todo esto se queda abandonado. De hecho, toda esta parte de aquí, ¿tienes la foto? ¿Puedes buscar? ¿no? Ah, eh, toda esta parte de aquí, este, se queda, pero con puro como con el esqueleto de, de la construcción, sin cemento, sin nada. Sale y vale. Durante la Revolución Mexicana, vi, fueron llegando algunas cosas aquí, pero bueno, ya las iremos viendo porque están repartidas. Por ejemplo, hay cuatro pegazos enfrente de Bellas Artes. Ajá. Iban a estar aquí, iban a estar en cada una de las esquinas, pero. Cuando llegan los Pegasos está el, eh, la guerra, aquí en México está la guerra de revolución, y se van hacia Bellas Artes. ¿Y aquí qué? ¿No? Y bueno, pues no había mucho dinero en ese entonces. Eh, había muy pocos recursos. Obviamente no les iba a alcanzar porque iba a ser de mármol también. ¿no? Esto también iba a ser de mármol, muy grande, muy ambicioso. Mármol, Francia. Sí, casi. Eh, más o menos entre el 80 y 90% del mármol que se traía en ese entonces aquí a México era francés, era principalmente francés, era mármol francés. Bueno, pues no alcanza el sí, dinero para seguir la construcción y el presidente Lázaro Cárdenas, ajá, en ese entonces... Eh, Lázaro Cárdenas. Lázaro, el presidente el para que lo recuerdes más o menos la avenida donde nos vimos donde está la, la torre latinoamericana ese se llama eje central o calle central ese, su nombre de ese eje es Lázaro Cárdenas sea toda la ciudad de la central de autobuses del norte hasta la central de autobuses del sur es, es fácil recordar por ese nombre, por esa avenida Lázaro Cárdenas él fue el que construye o el que manda a construir este, este monumento, pero antes le pregunta al pueblo, ¿tú qué quieres ver aquí? ¿Tú qué quieres ver? ¿A ti qué te gustaría que hubiera aquí? Y es todo México el que escoge que aquí hubiera un monumento precisamente para celebrar la Revolución Mexicana. ¿sale, vale? Entonces, en 1938 se cambia todo, se cambia, se cambia y nace el monumento a la revolución. Eh, ¿Conoces a Pancho Villa? No, oh, sí, sí. ¿El famoso Pancho Villa o Emiliano Zapata? ¿Están aquí? No. ¿Pancho Villa está aquí en esta de aquí? ¿Emiliano Zapata está acá? Ah, bueno, el único, el único persona que no es de la revolución es esta columna de aquí y es precisamente Lázaro Cárdenas, el presidente no. que construye este... este este monumento. Él no es de la revolución. Él es actual, es un nuevo presidente. Pero, atrás de ellos, las otras tres columnas tienen, eh, son mausoleos. Son mausoleos en donde están eh, los principales héroes de la revolución, principalmente como el famoso Pancho Villa. ¿Quién está sí. allá? Este es Lazaro Cárdenas. Y el de allá, si no mal recuerdo, es uno de los hermanos Obregón. De hecho, mucha gente cree que ya existen los Sí. Final. ¿Ah? cosas pero como los de Pautemo, que terminaron en Guerrero, por ejemplo. Uh -huh. Nada que ver, ¿no? Pero bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. no, no, no. ¿Todo bien? Sí, ok. Es. La Ciudad de México está dividida en 16 delegaciones. Bueno, ahorita ya cambiaron, se llaman alcaldías, no. ¿sale? Eh, como para ustedes son los distritos. ¿no? son 16 distritos y estas son las estas son las oficinas del distrito o de la delegación Cuauhtémoc, que es la más importante, la segunda más grande Ajá. ¿Eh? Eh, no curiosamente ¿No? tiene más dinero la Benito Juárez, otra otro aunque este tiene el centro, pero sí es la más importante porque bueno, tiene muchísimo turismo, tiene el centro la Condesa, la Roma ¿no? la Juárez, y Cuauhtémoc es el honor al último emperador mexica. ¿Ustedes saben cuál es la, la diferencia entre los mexicas y los aztecas? No venir una vez. No veo nada. Mexicas... No, no, no. Creo que son los cristos. ¿Cómo? Creo que son los cristos. Son los mismos. Sí, más o menos. Sí y sí. Pero a medias. Aztecas... Se llaman así porque ellos vienen de una tierra que se llama Aslan. Sale Aslan. ¿Dónde está Aslan? Nadie sabe. Ajá. Aslan era una tierra que probablemente sí existió porque se llaman aztecas. Este y pues un día su eh, su principal dios. Huichilopochtli junta a los aztecas y les dice, aztecas van a ir a buscar otra tierra, van a ir a buscar otro lugar, un lugar, vamos a decirlo así, como una tierra prometida, sí. ajá, en donde pues, ustedes van a crecer, van a poder instalarse, van a conquistar, van a ser grandes, fuertes y todo. Esta tierra se llama Mexico Tenochtitlan, ¿sale, vale, y los, los aztecas le dicen, pues suena bien, ¿no? Yo quiero. Me gustaría ir a conocer México Tenochtitlan. Dios mío, ¿en dónde está? Pero Dios le dice, se me olvidó. Le dice, se me olvidó, pero puse una señal exactamente. Un águila devorando o comiéndose una serpiente sobre un nopal, sobre un lago. Sal y vale, vayan a buscarla y pues ahí tienen a los aztecas camine y camine y camine 210 años 210 años caminando y caminando y caminando hasta que un día en el año 25, 1325 1325 en el centro encuentran el famoso, la famosa águila devorando una serpiente sobre un nopal, sobre... Ustedes saben que esto no es tierra firme. No, sí, sí. Esto, aquí sí. ya en donde están, a esta altura, ya era un lago. A esto no existía aquí tierra, aquí era un lago. Y bueno, en 1325 lo encuentran y los aztecas se convierten en mexicas. Podremos decir que son los mismos, solo que los aztecas son antes de encontrar México Tenochtitlán o aquí la Ciudad de México y Mexicas después de haber encontrado México Tenochtitlán aquí en la Ciudad de México. ¿Sale, vale? Y bueno, ya para finalizar, Cuauhtémoc, que todo esto empezó por el, por el señor Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es una palabra en el idioma original de aquí de México, que es el náhuatl. Español llega con los de España, con los conquistadores de España y los abuelos antes hablaban náhuatl, salí vale que significa pautenuk ustedes saben pautenuk es el águila que está cayendo o que está descendiendo así como en el balcón ya vieron que en el balcón hay un águila que va hacia abajo ¿no? que está como cazando ¿Sí? más o menos ¿sí me entiende? allá arriba hay esa águila Sí es el águila que va hacia abajo. Puede ser que está cazando, puede ser que esté cayendo, que esté pescando, porque en sí la traducción más literal es el águila que va hacia abajo. ¿Sale vale? Ese es Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque lo que es la estación Buenavista, es eh, la verdad es que la, la mejor palabra para decirlo, con perdón de Saúl, es un hub, es un hub de transporte. ¿Por qué? De... Exactamente, ya que tiene el autobús morado, tiene el suburbano, tiene el metrobús, tiene el metro, taxis, tiene de todo, absolutamente de todo. También está aquí la Biblioteca José Vasconcelos, que es la primer biblioteca eh, ecofriendly de aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene paredes, no tiene muros, todo es cristal. Muy uh, grande. Es muy, son ocho pisos. Es la más grande de Latinoamérica esta. Son choc. ocho pisos, pero es de cristal. Los pisos, cada uno de los, de los niveles son cristal, son, todo es de vidrio. Entonces, es muy, muy interesante. Eh, las aulas son interactivas, es bastante, bastante interesante. Muy bonito venir a verla, incluso hasta para pasear. Tiene jardines, tiene cafetería, es, es muy interactiva. Vámonos. ¿Y esos murales? ¿Sabes por qué? Estos murales tienen una historia bastante, bastante interesante. Acércate la rin. Desde allá. Todas las casas, bueno, excepto el hotel, sí. pero todas las casas fueron construidas por el. Oh, gracias al terremoto de 1985. 85. 85. ¿Qué pasa? En 1985 viene un gran terremoto y gran parte de la ciudad desaparece. Muchísimos muertos, muchísima gente perdió todo. Bueno, pues el gobierno ayuda a la gente a construir sus casas y es aquí en donde mucha gente que perdió su casa en, en 1985, viene a vivir para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué los murales? Es una historia bastante curiosa, ya que este, estamos en la colonia Guerrero. Ahorita la colonia Guerrero está creciendo a, a bien, la verdad es que ha cambiado mucho. Ya uno puede caminar, puede hacer bastantes cosas. Sin embargo, hablamos de que mucha gente decía que estar aquí en la Guerrero era peligroso, no querían venir. ¿sí? Y sí, efectivamente, pues había muchos criminales viviendo aquí. Bueno, entonces, la gente de aquí le dice al, al gobernador de México, de la Ciudad de México, le dice, oye, tengo un problema, hay crimen, ¿no? Están asaltando, están matando, están violando, ayúdanos. El gobernante de la Ciudad de, de México le dice, sí, te voy a ayudar, pero policías y no voy a mandar seguridad y la gente dice ¿por qué? y el gobernante de la Ciudad de México le dice porque si yo combato fuego contra fuego al final es fuego sí, sí. ¿Mm? entonces él dice déjame cambiar el ambiente de este lugar y empieza a traer murales arte ¿no? y para terminar ¿quién escoge? ¿qué se va a ver? ¿quién escoge el tema de los murales? pues los mismos vecinos viene el artista el artista es de Tlaxcala de otro estado de aquí de la República y les dice bueno qué quieres ver en tus paredes todos los días y ellos es cuando escogen historia con la, la conquista o el descubrimiento de México Tenochtitlan arte con con Frida Kahlo que ahorita es muy famosa de hecho y cultura Sally vale un poco de religión y un poco de la vida cotidiana por ejemplo esta señora de aquí esa señora está aquí a la vuelta como a 50 60 metros y todavía sigue haciendo topillas así metate se llama entonces es un poco de la vida cotidiana vale todos estos murales los escoge la gente de aquí para que ellos puedan ver y ellos puedan disfrutar de todo lo que hay Bienvenidos a Tlatelolco. Bueno, ¿qué es Tlatelolco? Tlatelolco nace en el año 1968. Ajá. 1968. Sí. ¿Mm? Bueno, en el año 1968 aquí en México, bueno, de hecho en toda Latinoamérica se empieza a dar algo eh, de, de, de, ¿cómo se dice? De moda, hay, hay algo de moda. ¿Qué es esto? Las ciudades pequeñas, Ajá. las unidades, nosotros les, les empezamos a decir unidades habitacionales. ¿Sale, vale? ¿Qué es una unidad Estamos habitacional? Un conjunto de edificios en donde vive muchísima gente. Sí, sí. Pero este en específico es uno de los más grandes en, en toda Latinoamérica. Ajá. Ya and, que estamos and, viendo que está dividido en tres secciones. En Estados Unidos dices, uh, uh, dicen camp, campus, un ca campus. Camp campus. Camp uh, campus. Uh, exacto. Sí, sí. Es, es un camp campus. Aquí. Aquí. Uh -huh. es, un, es, un, es un camp campus. Exacto. En una unidad habitacional. Bueno, estamos vamos a entrar a la segunda sección. La primera sección es justamente cruzando la siguiente avenida. Esa es la primera sección. Se construye en 1968. Esta es la segunda sección. Y vamos a ir hasta la tercera sección. Que se termina de construir en 1974. ¿Sale y vale? De 1968, de eh, 1968 a 1974. ¿Sale? De esos años a los otros. Bueno. ¿Cuál es la curiosidad más, más padre o que más a mí me gusta de aquí? No hay carros. No hay carros. Hay tiendas, hay eh, barberías, ¿no? hay bicis, hay dónde traer a tu perro, hay escuelas, hay teatros, hay albercas, hay canchas de fútbol, básquetbol, de todo, excepto carros. Ajá. Si quieres eh, transportarte aquí es o caminando, o en BIS, sal y vale. Y pues es uno de los lugares más, más bonitos. Una curiosidad de aquí es que de, eh, en cuanto se empieza a construir eh, aquí Tlatelolco en 1968, no cualquiera podía comprar un un, un, una casa, un departamento aquí. Entre 140 y 150 mil personas en todo el edificio, en toda la, la, en toda la unidad. Ajá. Actualmente están viviendo aproximadamente entre 250 y 300 mil personas, el doble. So, so, uh, ¿Personas promedio uh, uh, pueden vivir aquí? Es, es, es oh, yeah. es muy, no hay como un tal, porque hay tres, tres o cuatro tipos de, de departamentos. Hay eh, departamentos con un solo cuarto, ¿no? departamentos con dos cuartos, con tres cuartos, y hasta con cuatro cuartos, ¿no? Eh, yo conozco familias en departamentos de cuatro cuartos que son ocho o nueve personas ahí adentro, ¿no? Entonces es muchísima gente, 10 personas en un departamento. Cada, cada edificio tendrá 40 departamentos. Entonces son 400, 500 personas por, por torre o por edificio. Está difícil. Tienes que decir sa, sa, huevo huevo sa huevo sa huevo Aquí en México, cuando dicen a huevo, es así como a fuerzas, va chido, ¿no? Pero entre la banda, entre el barrio, dices huevo sa huevo Exacto. ¿Nos vamos? Sahuevo. ¡Ay, carajo! Mexicano, totalmente,